Hola amigos de YouTube, aquí su amigo ACTVFUR Premium con un nuevo video. En esta ocasión les vengo con el top de más de 75 series las cuales van a poder disfrutar en muchos, en muchas páginas, muchas plataformas, entre otras páginas que hay. Bueno, la primera serie. La voy a decir en el orden que yo la empecé a ver para que la puedan, para que puedan hacer su propia lista Ustedes lo hacen, la ven en un orden aleatorio como ustedes quieran La primera serie que yo empecé a ver se llama Grey Anatomy Esta serie trata, trata no, consta de 19 temporadas tiene 18 temporadas en español, la pueden ver en Prime Video en una página llamada Series Grey entre otras páginas que le dejaré en la descripción del video. La segunda serie es The World Doctor. Esta serie consta de 6 temporadas. Y está en español. En Prime Video está hasta las 5. Y en la página Series Grey está en español, están en español las 6 temporadas de The World Doctor. La siguiente serie se llama Bunks. Esta serie consta de 12 temporadas. Está en español, en Starplugs y en algunas páginas. Siguiente serie, Doc, una nueva vida. Está en Amazon Prime Video. Totalmente en español. Consta de 2 temporadas. La siguiente serie es total House, o abreviada House. Esta serie consta de 8 temporadas. Se encuentra en Apple TV, Prime Video, HBO Max, entre otras series y plataformas que hay. La siguiente serie es Vida por Vida. Vida por Vida es una serie que está en la plataforma de, está en la plataforma de Prime Video. Está en español, ya que es mexicana. Y pues ahí está, consta de una sola temporada Es una serie cortita Pero te dará mucho aprendizaje La siguiente serie se llama Doctor Milagro Esta sería una serie tipo novela Es médica, es una versión en español Y versión novela de la serie de Good Doctor Esta en HBO Max consta de dos de do temporadas Busca, si la buscas de manera gratuita en páginas web te van a salir te va a salir que tiene unos 140 132 142 capítulos algo así y bueno es una tremenda serie si estudia medicina como estoy estudiando yo te la recomiendo la siguiente serie se llama hospital valle del norte esta serie Consta de una sola temporada y si no mal recuerdo está en una plataforma La cual ahora mismo no recuerdo el nombre Solo sé que es morada, creo que se llama RTVE Que tienes que ser premium para poder disfrutar en español y poder disfrutar su única temporada La siguiente serie es Chicago Mic Esta serie es exclusiva de NBC la puedes ver en dicha página, la puedes buscar en Prime Video y la puedes buscar de manera gratuita también. Esta serie consta de 8 temporadas, solamente tiene 7 temporadas, perdón, 6 temporadas en español si la buscas gratuitamente. Y ya el resto está en inglés. La siguiente serie se llama Ghoul Doctor. Es otra versión de The Ghoul Doctor, pero es una versión China, se podría decir que China o coreana Esta está ah, habilitada en Netflix Consta de una sola temporada Y está en Netflix, una buena serie La siguiente serie se llama Doctora Corazón Esta serie está en Amazon Prime Video Consta de una sola temporada La siguiente serie se llama Lenos Hire Se encuentra en Netflix Consta de una sola temporada Siguiente serie, Salas de Urgencia, o mejor conocida como UR, está en HBO Max, entre otras plataformas, consta de 20 temporadas. Siguiente serie, Nurse Jackie, o Enfermera Jackie, es una serie exclusiva de Paramount Plus consta de unas 6 temporadas, según tengo anotado aquí, y es una muy buena serie. Siguiente serie, esto te va a doler, era una serie que se encontraba en HBO Max, pero al parecer la sacaron. Para poder disfrutarla ahora, te recomiendo buscarla de manera gratuita en, en internet. Consta de unas 5 temporadas, sino, perdón, de una sola temporada. Es cortica también, pero es muy buena serie. Siguiente serie, New Amsterdam. Esta tremenda serie es de NBC. Se encuentra en Netflix, se encuentra en Prime Video y se encuentra de manera gratuita en páginas web. Consta de seis temporadas, cinco temporadas actualmente. Tiene cuatro temporadas en español. La puedes buscar gratuitamente. Y cinco temporadas que si no me equivoco están en Star Plus. De manera española. Siguiente serie se llama Gox Doctor. Esta es una serie, otra serie coreana, la cual consta de una sola temporada. Y para poder verla, tienes que tener una plataforma llamada Vicky o buscarla gratuitamente por internet. La siguiente serie, Heading Out, consta de cinco temporadas y se encuentra en HBO Max. La siguiente serie de Resident, o el Resident, o el Residente, es una serie exclusiva de Fox Now. La puedes buscar en Star Plus. Está en español. La puedes buscar en la misma página Fox Now a través de un VPN. Te dará un acceso por un limitado tiempo, pero la podrás ver en inglés obviamente, o la puedes buscar gratuitamente por páginas web siguiente serie, Transplant es una serie exclusiva de una plataforma que no recuerdo el nombre para esta serie consta, consta de tres temporadas, si no me equivoco y es una tremenda serie la siguiente serie se llama Hospital Playlist, esta serie se encuentra en Netflix consta de unas dos temporadas si no me equivoco Siguiente serie, Doctor Romántico. Esta serie está actualmente en HBO Max. Es coreana, obviamente. Está subtitulada, pero está en HBO Max. La siguiente serie, The Surgeon Cut, El corte del cirujano o los cirujanos del corte. Consta de una temporada. Se encuentra en Netflix. Las siguientes series se llama Ratchet. O enfermera Rache sí, es, Esta serie se encuentra en Netflix Consta de unas Cinco temporadas Creo que O creo que son dos, no sé, no recuerdo Pero es una buena serie Siguiente serie Light Up Tour to You Name Se encuentra en Netflix Tiene una sola temporada la siguiente serie, Nightwatch. Es una serie exclusiva de una plataforma que no recuerdo, pero para poder verla tienes que buscarla ya sea en YouTube, ya sea en Hulu, o también la puedes buscar gratuitamente en páginas web. La siguiente serie, ups. La Siguiente serie, Médico Línea de Vida. Para no abarcar mucho le voy a decir ya los nombres. La siguiente, Miami Medical. La siguiente, Corazón Abierto. General Hospital. Hospital Central. Enfermeras. Nurse. Parásitos Asesinos. Sala de Urgencia. Historia Inéditas. Scrooge. Misterios Médicos. Strong Medicine. Doctor Brain. The More Doctor. New Nurse. Doctor Medical Seminar. Cody Black o Código Negro. Doctor Dick. Harrow, The Nike. Por cierto, los nombres de cada serie estarán en la descripción. Diagnóstico Nice, Doctores, de del año 2016. Diagnóstico Mystery. Egg Medical. Egg Medical, Vaccinants Esa está en Pluto TV. Top, una serie exclusiva de pure flix. Charité. Saving Hawk, Chicago Hawk, Mister Haley Dane, La Clínica, Centro Médico, Diagnóstico de Nueva York, The Mind Explainer. Y bueno, esas son las series que me alcanzó a darle ya que se me va a acabar el tiempo de grabación. Siguiente parte, si sí, este video es muy apoyado. Hasta pronto.